No sé, así no le sobra el swag. Si te repaso, porque no mil, pero yo no me llego ni a la mitad. Tengo mi tema en un DVD, y aún así ya sonó crucial. Si le molesta lo que escribí, mejor que ni lleguen Bueno, le mandamos, dale, bueno. Yeah. Esa local lo más para mí, Gotea estilo, le sobra el swag Si te repaso, porque qué no mil? El show no me llega ni a la mitad Tengo mis temas en un DVD Y aún así ya son crucial Si le molesta lo que escribí, mejor que ni lleguen hasta el final Dejo su grupo y tomando helado Ninguno le gusta su estilo copiado Yo tengo mi flow único y marcado, mejor no le intente Que son todos malos Defiendo mi crew, que en abogado Y si pasa mayores, te dejo privado, mantén Respeto al que me ha respetado y si no así lo mando al otro lado. Yeah, se siente zarpado con lo que yo hago. Yeah, ninguno de los una que están apartados. Yeah, se siente zarpado con lo que yo hago. Hey, ninguno los junas que tan apartados Esa local lo mueve pa' mí Gotea estilo, le sobra el swag Si te repaso porque ando en mil Ellos no me llega ni a la mitad Tengo mis temas en un DVD Y aún así ya son más cruciales lo que escribí mejor que ni lleguen hasta el final. Dejo su grupo y tomando helado. Ninguno le gusta ese estilo copiado. Yo tengo mi flow único marcado. Mejor no él intente que son todos malos. Defiendo en mi crío, corté en abogado. y si pasa mayores te dejo privado. Mantengo respeto el que me ha respetado y si no así lo mando al otro lado. Yeah, se siente zarpado con lo que yo hago. Yeah, ninguno los una que están apartados. Yeah. Con mi estilo muy clean los dejo anulados Ey, los miro, me río, muy tranques si estoy avalado Ey, se siente zarpados con lo que yo hago Yeah, ninguno de los junas que están aportados Yeah, con mi estilo muy clean los dejo anulados Ey, los miro, me río, muy tranques si estoy avalado Me compro con giles, menos con tarados Yeah, mi mamá decía que estaba chiflado me yeah. no compro con giles, menos no con tarados yeah. Mi mamá decía que